Fueron apresados por la Policía Nacional dos acusados de la muerte a palos del comerciante Alcadio Caro, alias Secreto, el hecho ocurrido en el sector Buenavista del municipio de Pimentel. Los detalles fueron ofrecidos por la vocero del Comando Noreste de la Institución del Orden. Nuestra Policía Nacional les informa que miembros del DICRIN de esta dirección regional Noreste se trasladaron al sector Cienfuego de la ciudad de Santiago, donde allí resultó detenido el nombrado Johnny Norberto Cortoreal, alias Johnny de 28 años, que reside en la sección Buenavista del municipio de Pimentel, el cual estaba siendo activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que este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 y que este último fue la persona que le dio el palo mortal en la cabeza al oxiso con la intención de atracarlo. En cuanto a los prevenidos, serán puestos bajo control del Ministerio Público. Mientras los detenidos eran conducidos para ser procesados, se negaron a ofrecer declaraciones en torno al hecho. la